Lolita, cantante española, María Dolores González Flores, Madrid, 6 de mayo de 1958, más conocida como Lolita o Lolita Flores, es una artista española, cantante, actriz y presentadora de televisión. Fue la niña más fotografiada de 1958, año en el que vio la luz esta artista española. Criada en el madrileño barrio de Lolita pertenece a una saga de artistas españoles, siendo la primogénita del matrimonio formado por Lola Flores, la Faraona, y Antonio González, el Pescailla, es la hermana mayor de los cantantes y actores Antonio Flores y Rosario Flores, y de otros hermanos por parte de Padre Antonio González, la Pescailla y Juan Santos. Sus padrinos de Bautismo fueron la actriz y cantante Paquita Rico y el productor de cine Cesario González. Es sobrina de la cantante y actriz Carmen Flores, prima del ex futbolista Quique Sánchez Flores y tía de la también actriz Alba Flores. Conocida desde su nacimiento por ser hija de una gran figura del panorama artístico español, la infancia de Lolita transcurrió con total normalidad entre la vida familiar, los amigos y los estudios. A pesar de ser una adolescente tímida que no imaginaba ni siquiera que se dedicaría al mundo artístico, desde pequeña toda junto a sus padres en fiestas familiares, aunque no sería hasta 1975 cuando se dio a conocer como cantante y actriz en el panorama artístico español. Tras un romance con el torero Francisco Rivera Aquirri, se casó en abril de 1983 con el argentino Guillermo Furiace de manera civil y en agosto de este mismo año bajo el rito religioso en la iglesia de la Encarnación de Marbella, Málaga. Fue la boda más sonada del año junto a la de Isabel Pantoja y la más recordada dentro de la historia de la Penza Rosa española debido a los miles de personas que abarrotaron el templo fruto de la popularidad de la protagonista y su familia, ello hizo que las parejas tuviese que casarse en el despacho del cura. La madre de la novia y madrina del enlace Lola Flores protagonizó uno de los momentos más recordados cuando desde el propio altar se dirigió al público congregador rogándole el templo para que su hija se pudiese casar, lanzando las míticas frases. Mi hija no se puede casar, así que si me queréis a mí, marcharse. Si me queréis algo, irse. Tras varios intentos de poder ser madre, Lolita alcanzó la maternidad en 1988, dando a luz a su hija Elena Dolores Furiace González, hoy día también actriz. Repitió la experiencia en diciembre de 1993, dando a luz a su segundo y último hijo, Guillermo Antonio Juriase González, hoy día guitarrista y componente del grupo ALBA. El 15 de mayo de 1995 falleció su madre y dos semanas después, besó su hermano. Tras la pérdida de ambos, Lolita se separó de su marido, Guillermo Furiese. Tras 12 años de matrimonio, entré en una etapa personal difícil en la que logró salir adelante. En 1999 fallece su padre, Antonio González Batista, año en el que inició romance con el presentador y actor, fan y medio, con el que estuvo durante algunos años. Posteriormente, en 2005, durante su trabajo en la obra de teatro Ana en el Trópico, conoce a su nueva pareja, el actor cubano Pablo Durán debido a sus problemas económicos fruto de su aventura empresarial se vio obligada a vender su chalet en la moraleja. Anteriormente vendió a su hermana Rosario su parte de la famosa casa familiar El Lerele. Lolita debutó a finales de 1975 en el mundo de la música con tan solo 17 años con el que fue su primer éxito musical la canción Amor, Amor, obra del compositor y guitarrista jerezano Paco Cepero. Debido a ello, se coló en el número uno de la lista de los 40 principales, éxito que le llevó a alcanzar la popularidad y conseguir discos de platino en España y en América. Su repertorio se centraba en temas melódicos de amor y desamor, interpretados con una matriz y un timbre de voz particular propia del artista. En esta década lanzó otros tres trabajos titulados Abrázame en 1976, Mi carta en 1977 y Espérame en 1978, con los que volvió a conseguir disco de platino en España y América. Entre los temas que popularizó en estos años se encuentran Amor amor, Qué será de mí, No renunciaré, Sí pero no, Lo voy a dividir.